5, probando que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, pues le damos la bienvenida a todos ustedes, cuando son, ahora sí, oficialmente la bienvenida a todos ustedes, cuando son las 9 con 47 de la noche de esta hermosísima, como se dice, noche de viernes 20 de mayo del 2022, estamos aquí, ¿por qué? Pues porque no nos invitaron a ninguna fiesta, ni modo, no queríamos ir, así es la vida, vamos a escuchar si nos escuchamos bien. Estamos aquí, ¿por qué? Pues porque... Eso, ¿nos escuchamos? Perfecto, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, darles la bienvenida y hablarles de lo más viral de la semana. Vamos a empezar porque, bueno, es una noche solitaria, es una noche, pues, eh, esta noche estamos a 23 grados centígrados, es una... Noche con. ¿Cómo se dice? Cuando noche nublada. Entonces, mucho cuidado. Eh, te esperan en tu casita. Entonces, pues vamos a empezar sin más. Como quien dice por ahí. Porque esta semana han ocurrido muchísimas cosas. Entre ellas, les debía. La semana pasada les queda de ver. Eh, una reseña de Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Entonces, ahora sí vamos a contarla. Y vamos a empezar. ¿Por qué? Porque a la, a la gente aquí en México nos fascina una cosa. Una cosa nos fascina y eso te voy a decir que es, es la palta, el aguacate. Algunos dicen que eh, aguacate o palta viene del de antiguo este, el antiguo maya que significa huevo de árbol. Lo cual dudo mucho que sea cierto, entonces este, pero por qué nos afecta esto, por qué, por qué nos afecta... ¿Por qué estoy diciendo esta clase de cosas? ¿Por qué estás de grosero niño? Han de estar diciendo por ahí en sus casas que como siempre les agradezco su preferencia. Eh, ¿Qué pasó con esa música, señores? Ahí estamos. Este Sí, te decía, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Pues, ni más ni menos que acaba de... Eh, bueno, cada semana salen los nuevos precios, ¿no? Para que vayas viendo tu... Pues, tu tu presupuesto esta semana, eh, está mucho, muy, pero muy caro el aguacate, eh, y esto es una noticia ¿por qué? Pues porque en realidad está vendiéndose hasta en 140 pesos el kilo, 140 pesos el kilo de aguacate, de verdad vale tu dieta, de verdad vale pagar 140 pesos por aguacate, en algunos mercados de México los precios de ciertos alimentos no dan tregua. Como es el caso del kilo de aguacate que se vendió hasta en 140 pesos el kilogramo. Eh, de, el, la pechuga de pollo llegó a ubicarse hasta en 167 pesos. Mientras que el huevo se ofertó en un máximo de 52 pesos con 50 centavos. Eh, yo recuerdo una señora me decía de chiquito vamos a cenar huevos. Y si cenamos huevos, nos vamos al cine. Pero viendo la situación, yo creo que mejor no ceno y me voy al cine. De acuerdo con eh, la revista Quién es Quién, los precios... Eh, y la Procuraduría Federal, el kilo de aguacate en Mega Soriana, sucursal Aragón de la Ciudad de México, se ofertó en 70 pesos con 90, mientras que en el mercado de San Antonio, en la capital del país, llegó hasta en 140 pesos por kilo. No es por ser mala onda, pero una cosa es cierta, eh, a veces uno quisiera, de verdad... Quisiéramos apoyar a las grandes. A las, a las grandes, ¿verdad? A las pequeñas tiendas. A las tienditas. pues de. Eh, misceláneas. Este. Recauderías. Todas estas tienditas. Que las grandes marcas están desapareciendo. Pero, ¿qué ocurre cuando. Eh, pasa esto? O sea. No es por echarle flores al soriana pero en soriana está en 70 pesos el kilo que igual es una grosería pero en el mercado de san antonio en la capital aquí en la ciudad de méxico llegó a 140 pesos el kilo más de la mitad ahora este precio se debe a que justamente acaba de terminar la temporada pero eh, pues si sí, es muy socorrido el aguacate de nuevo no sé a quién le gusta <risa> Es cierto. A mí no me fascina el aguacate en realidad, pero creo que a ustedes sí. Entonces. Eh, ¿Qué le podemos hacer? Eh, Quien tenga sus 70 pesos para ir a. A una, a una mega. O sus 140 pesos. Que igual está preocupante. Si te pones a pensar. El huevo. Es lo que te decía yo hace rato. Eh, el huevo, literal. Antes te comprabas un kilo de huevo. Y. te alcanzaba para los demás. Ahora el huevo. Se está volviendo en un alimento bastante caro. Eh, también los frijoles. O sea, el, el tema son los frijoles también. Porque por ahí antes decían eh, que comerse un taco de frijoles con queso era humildad. Ahora no. Ahora el que se come un taco de frijoles con queso es porque tiene el varo. Es porque se dedica a, a vender perritos. Es porque tiene varo. Imagínate. Eh, es muy caro ahora el, el queso. Pero bueno, pues vamos a continuar porque tenemos esta noticia para que no te pierdas. Eh, ahora son ocho estaciones del de metro de la Ciudad de México que cambiaron de nombre e ícono. ¿Esto por qué? Pues quién sabe, pero cambió de figurita y cambió de nombre. Entonces aquí tenemos eh, estas que han cambiado de nombre. Etiopía. Etiopía es el emblemático león de la estación de línea 3. Ahora es... Eh, con el logo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y además se le agregó Plaza de la Transparencia. Ahora es... Pero ese es el nombre más largo y feo, si me preguntas. Viveros. También en la línea 3, Viveros. A, guión derechos humanos es un caso similar al logo de una planta con cinco hojas se le adicionaron manos convertidas en palomas. Las palomas son parte del icono original de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que la sede se encuentra a unos pasos de la estación Viveros. <risa> Mira nada más tú qué, qué qué inteligencia ¿no? Boulevard Puerto Aéreo. Originalmente el icono de esta estación de la línea 1 era un avión, sin embargo luego se cambió por un eh, puente el cual según el metro de la Ciudad de México representa la conexión entre la avenida del mismo nombre y el aeropuerto. Deportivo 18 de marzo, esa es una de las más conocidas, en el año 1998 la estación cambió de nombre de Basílica a Deportivo 18 de marzo, con ello también la modificación del logo pasó de la silueta de la Basílica que se encuentra eh, cerca de la estación a la representación de un jugador de pelota de la época prehispánica, el infierno, el infierno es lo que, es lo que se ganaron por quitar a la virgencita. UAM 1. Hasta 1995, esta estación de la línea 8 se llamaba La Purísima y su icono era una Virgen de Guadalupe. Sin embargo, con el icono, con el cambio del nombre de la UAM, las siglas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el icono cambió por el logo de dicha universidad. En Ferrería. El antiguo símbolo de la estación ferrería hacía referencia a un ganado y a los rastros de la capital, que estaban estratégicamente ubicados cerca de alguna estación de carga ferrocarrilera. Actualmente el símbolo es la arena de la Ciudad de México. Nezahualcoyotl. En el año 2002, la estación cambió de nombre de continentes a Nezahualcoyotl. Inicialmente, el icono era un globo terráqueo, pero con el cambio de nombre se colocó la silueta de la cabeza de un coyote, En Ecatepec. En Ecatepec era un grifo. No, un glifo, perdón. Sistema de escritura y lenguaje usado para representar un objeto que tiene dos raíces, o sea, el detrás en náhuatl. De ahí cambió a Cerro del Viento. El logo de la estación es la silueta del glifo utilizado por los antiguos mexicas. Para representar a Ejecatepl, Ejecatepetl. Ejecatepetl. <ríe> un monte cuya parte superior está la imagen del dios del viento. Quien también es una representación de Quetzalcóatl. Antes del 2008 la estación se llamaba Tecnológico. Muchos dicen que para qué cambias el nombre. A veces eh, cambia por... A veces sí cambia por la cuestión esta de que pues se encuentra en otro lugar, es diferente. Mm, por lo general creo que los que más tiempo llevan viviendo en la ciudad lo que puede llegar a ocurrirles es que sí se pueden llegar a perder un poco. Pero bueno, ahora te traigo una noticia por demás curiosa. Ya que esto ocurrió en el lugar donde menos te lo imaginas. Esto ocurrió en, las, en la colonia Santa María La Ribera. Un taquero rescató a un joven de morir atragantado mientras disfrutaba de algunos platillos en una taquería aquí en la colonia Santa María la Rivera. Según se observa en un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, el sujeto se levanta de la mesa y hace señas para informar que se estaba ahogando. Con señas y ruidos, el joven sale del local en busca de ayuda. Su acompañante y otros empleados del lugar golpean al joven, o sea, lo golpean en la espalda, pero no es suficiente para ayudarlo. Al contemplar la acción, el hombre, el despachador, el taquero, el héroe, el hombre de... bueno, el super taquero, realiza algo muy similar a la maniobra de Hemlich, que los que no sepan cuál es, es esta maniobra en la que te sujetan de aquí del estómago, mientras te levantan hacia arriba, con la idea de sacar pues lo que traías atorado. Al contemplar la acción, el hombre, eh, bueno, realizó algo muy similar a la maniobra Hemlich, Después de algunos intentos, se aprecia que el sujeto se reincorpora y vuelve a su mesa. Al final se observa que una mesera le ofrece un vaso de agua. Esperemos no se lo hayan cobrado. Esta clase de noticias. Eh, elevan este, este lugar. Digo, lástima que la, la taquería no. Bueno, no nos pusieron el nombre de la taquería en las noticias, sino iríamos. Vayan, cómprense unos tacos. Eh, ahora, a lo mejor estaban muy grandes los pedazos, por eso se ahogó nuestro. Nuestro compañero, nuestro conocido. Pero bueno, así es la vida. Eh, ¿Te ha ocurrido algo muy curioso con taquerías? Eh, me gusta me gusta escuchar esta clase de notas. Me fascina escuchar más notas como... Taquero salva a un paciente a una persona de morir ahogada. Que taquero eh, cobra tres veces más de, o sube sus precios muy cañón. Bien por esta taquería y bien por esta persona. Esperemos aprenda a masticar mejor. Continuamos con esta noticia porque eh, Franco Escamilla explota contra sus fans tras la hospitalización de su esposa. Franco Escamilla pasa por momentos muy complicados y vivió una experiencia bastante desagradable con sus fans por lo que respondió en redes. Hace poco Franco Escamilla compartió con sus fans que su esposa Gaby Salazar estaba hospitalizada, pero junto con la noticia el reconocido comediante reveló una experiencia poco agradable que pasó justo en el momento en el que su amada estaba siendo ingresada al hospital. Todos sabemos que una persona famosa como lo es Franco Escamilla nunca puede salir de casa con tranquilidad, pero pues eh, porque en todo momento pueden pedirle fotos y autógrafos, esto fue lo que ocurrió eh, por lo que ya que, ya que Franco Escamilla eh, se molestó porque bueno, básicamente llegaron a pedirle una foto mientras él eh, ingresaba a su esposa. Eh, ante el momento desagradable que pasó con su esposa y en medio de una emergencia, Franco Escamilla eh, no explotó, o sea, es, es una exageración decir que el señor explotó, simplemente eh, publicó lo siguiente, no hay sentido común, no importa que vengas con alguien en silla de ruedas entrando a un hospital, corriendo a la raza le parece un gran momento para pedir un video saludando a un familiar. Tras las palabras del comediante hubo miles de fans que le mostraron su apoyo, por la situación que atraviesa, momentos después y ya con mucha más calma, reveló el estado de salud de su esposa, asegurando que se encuentra estable, por lo que pidió oraciones para su pronta recuperación. Es que sí, de pronto la, la racita puede ser un poco, puede ser un poco, pues, <ríe> metiche de, de más, ¿no? Digo, uno no sabe, no sabe lo que es, eh, tener un mal momento de estos y que se y que se te metan así de golpe no ahora yo me atrevería a decir que eh, todos los fandoms toda la gente que sigue a alguien está la parte buena que es la parte pues más agradable la parte que tiene un detalle contigo que te escribe que se preocupa pero también existe esta parte esta parte que muchas veces eh, son un poco más eh, tóxicos, un poco más violentos, un poco más, pues, vaya, caen en el peor momento. Ahora, yo me atrevo a decir, así, me atrevo a decir, digo, es un, solo una opinión, es solo un punto de vista, eh, muchas veces se ha visto, o se le ha visto, porque... Eh, soy una persona que sigue los programas del señor Franco Scambiast, me puedo denominar un fan, pero eh, si algo hemos visto es que en ocasiones esta pequeña línea de respeto se puede llegar a perder entre el señor Franco y la gente que eh, lo sigue, ya está poniendo límites, eh, eso es bueno, aunque tal vez, tal vez es solo una opinión debieron de ponerse esos límites desde el principio, eh, ya que ahorita, pues, ya es un poco tarde. Porque ya se... Ya... Estoy viendo que estoy muy blanco. Ahí está. Eh, ya es un poco tarde. Puede que hace un poco tarde, pero así es esta cuestión. Ahora, le mandamos eh, la, mejor de, la mejor de las vibras a la señora este, Gaby Salazar. Y que se recupere pronto. Y, pues, vamos a continuar. Porque eh, se si ha seguido el... El, se ha seguido esta batalla legal que ocurre entre Amber Heard y Johnny Depp. Que quien no la ha eh, sabido seguir. Ha dado otro giro en el cual eh, ya están empezando a salir estas cosas. ¿no? Eh, se cuenta o se contaba como chisme que Amber Heard podría ser sustituida. O que había sido completamente removida de Aquaman 2. Hasta hace unos pocos días se había dado a conocer que Amber Heard tendría una participación en la película de Aquaman, esto ya lo sabíamos desde antes, no solo hace unos cuantos días, eh, pero que se recortarían algunas escenas. Ahora el chisme dice que podría ser reemplazada por más ni menos que por Paris Hilton. Ha sido la productora ejecutiva de Warner Brothers, Juliette Lauren Fisher, quien a través de sus redes anunció que Paris Hilton podría ser Contratada para la nueva mera. Eh, por lo que sin más, la productora de cine ya habría contratado a la socialista de Paris Hilton para reemplazar a Amber Heard. Eh, esto fue en una. ¿Cómo se dice? Es una publicación en Twitter que la señora subió que decía: Warner Brothers acaba de contratar a Paris Hilton para reemplazar a Amber Heard en Aquaman. Ah, lo dijo en su Instagram, no en su Twitter. Eh. El anuncio se publicó luego de que Lauren Fisher participara en el Upfront 2022 de la compañía la cual se llevó a, cargo en, a cabo en Nueva York. Eh, también dio a conocer a Amber Heard que eh, Warner Brothers redujo las escenas en la película Aquaman debido a, la campaña, a una campaña difamatoria por parte del equipo legal de la pareja de Johnny Depp, eh, la expareja Johnny Depp. En palabras de Amber Heard me dieron un guión y posteriormente mandaron nuevas versiones en las que se había limitado gran parte de mi participación, dijo Amber Heard en una corte en Fairfax en el que fue el tercer día de la batalla legal contra Johnny Depp. Según la intérprete, los abogados del actor están llevando a cabo una campaña difamatoria en su contra, etiquetándola de mentirosa ante la prensa para arruinar su carrera, lo que habría desembocado en la disminución de su papel para Aquaman y el reino perdido, que cuyo estreno estaría previsto para este 2023. Ha haciendo un montón de calor. Además, según la actriz, desde que se difundieron estos engaños, se interrumpieron las comunicaciones con la productora una situación que supuestamente se produjo en 2017 cuando logró una orden de alejamiento para Johnny Depp, lo que le habría supuesto perder oportunidades laborales. Me despidieron de trabajos y compañías, tuve que luchar mucho para mantener mi trabajo y la mayor oportunidad cinematográfica. ¿Cómo ves? Está, está curioso. Ahora, esto me parece... Es, es obvio que es... Un enorme engaño, en todo caso eh, si se subió esto fue para probar la reacción de las masas. Ahora yo no sé, <ríe> todos conocen a Paris Hilton, es muchas cosas eh, menos actriz. Entonces no estoy tan seguro que de verdad vayan a, a cambiar a Amber Heard. ...por Paris Hilton... ...porque aparte la película ya está grabada... ...casi un 90%, un 100%... ...y están ahorita en lo que podría denominarse... ...o se podría llamar... ...como eh, postproducción... ...la postproducción es cuando pones efectos especiales... ...cuando corriges tonos... ...entonces cambiar a una actriz... Eh, ...es básicamente... ...regrabar toda la película... ...y menos ahorita que... ...ah de hecho, bueno, más adelante les vamos a contar ese chisme bien... ...y más ahorita... Que Warner Brothers se encuentra en una este, reformulación. Está, están cambiando su modo de trabajar para bien. Entonces, no creo que vayan a cambiarla. De ser eso, lo más probable es que. Eh, pues, si sí se grabe una escena en la que Mera pues pierde la vida. O muere en el parto. Que es lo más probable. Entonces, eh, pues, vamos a, a ver qué es lo que piensan. Eh, continuamos porque esta noticia está curiosa y de hecho es, es extraño, eh, lo que estoy a punto de decir está, está gracioso, una narcopaloma trataba de ingresar eh, pues estupefacientes a prisión de Perú pero fue capturada por la policía, la policía de Perú interceptó a una paloma que llevaba un paquete amarrado en el cuello con unos 30 gramos de lo que les comenté ayer. El ave estaba aterrizando dentro del penal de la ciudad de Huancayo eh, justo cuando fue, <ríe> fue frustrada la misión de esta narcopaloma. Eh, imagínate, eh, de por sí ya es raro ver palomas, ya no tiene mucho que no veo palomas, no sé si ya los restaurantes de comida china se las acabaron... ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién se está comiendo las palomas? O ya también las narcopalomas. También las palomas ya son buchonas, ya quieren trabajar en esto, por ver tantas narcoserie. Eh, pues quién sabe, ¿no? Está curioso, me parece muy curioso. Eh, lástima, porque esta paloma pudo haber sido un ingeniero, pudo haber sido un físico teórico, pero prefirió el dinero fácil, ¿no? Eh... Esperemos que más animales no sean encontrados trabajando en esta en esta, en esta cosa. Si no, tendremos que abrir una, una cárcel especial. Porque ya se ha escuchado de gatos que meten eh, herramientas, celulares, vicio a las cárceles. Ahora palomas. De verdad necesitamos cambiar la programación que le llega a las palomas y a los gatos. Porque ahora también quieren trabajar de esto. Vamos a continuar porque ahora tenemos esto. Eh, Disney Plus tiene un nuevo plan en el cual cualquiera puede pagar eh, por su este, ¿cómo se dice? Por su servicio. Ahora Disney Plus ofrecerá un nuevo plan a finales del 2022 con el fin de continuar llenando el número de suscriptores de su plataforma. Ah, por cierto, les quería agradecer porque en YouTube eh, de un día para otro saltamos de 160 a 170 y fue en dos días. Muchas gracias a los que estuvieron ayudando. Y continuemos, vamos por los mil, ¿no? Digo, ya, por favor, porque ya, ya, ya, ya mi mamá ya no me quiere prestar dinero. Continuamos, porque te decía que estará. Eh, ahora va, va a bajar de precio. Eh, pero estará soportada por publicidad, que sea acorde a los contenidos, eh, esto significa que no van a anunciar eh, pues temas políticos ni sexo, ni alcohol ni nada que no tenga que ver con este pues con Disney ¿no? entonces eh, vas, van a ser muy elitistas en lo que se anuncia, según la información que se dio el responsable de ventas publicitarias en Disney, Rita Ferro al Wall Street Journal, los segmentos publicitarios que se ofrecerán eh, en el plan económico que yo creo que es el que todos o la gran mayoría vamos a tomar porque nos estamos quedando sin canales gente eh, plantea que por cada eh, cómo se dice que tendrá una duración de cuatro minutos cuatro minutos de comerciales por cada hora de reproducción es decir que si consumes una película de dos horas eh, Dos horas y media tendrías que ver 8 minutos de anuncios repartidos entre los primeros 60 minutos y a la última hora, tal cual como en HBO Max. El segundo detalle que se dio a la luz es este nuevo plan, que el servicio no siempre ofrecería publicidad. En el caso de los perfiles infantiles, eh, la plataforma aseguró a Variety que eliminará los anuncios de todo su catálogo, así como también los contenidos dirigidos a este mismo. Así, estos se encuentren en cuentas para adultos. Con esta, estrategia, con esta estrategia, disculpen ustedes, Disney pretende aumentar el número de clientes que está próximo a alcanzar a Netflix. Mientras esta última plataforma registró los 221.6 millones de suscriptores, eh, según su informe trimestral, el más reciente refleja una caída de 200.000 usuarios. La plataforma de Disney ya alcanzó a Netflix con 205 millones de suscriptores, wow, en menos de 3 años, de igual manera el servicio apuntó que la meta es alcanzar a los 260 millones, 260 millones de suscriptores, como ves, y justamente se acaba de filtrar la, eh, la entrada, no, no, la, no la entrada, no, el estreno, la fecha de ¿Cuándo va a llegar la película de Doctor Strange, eh, la 2, eh, a la plataforma de Disney Plus? Eh, la noticia se dio a conocer mediante la cuenta de Disney en Alemania, quienes publicaron una gráfica donde se expone que la película llegará, atentos, el próximo 22 de junio. No obstante, minutos después de haber cometido este aparente error, la imagen fue retirada de dicha publicación. De hecho aquí la tenemos, eh, bueno, no se las voy a poner obviamente, pero está eh, pactado para, eh, esto es para Alemania, el 21 de julio, julio, el 21 de julio perdón, tenemos Harmonious Life, una película de Disney, pactada para esa fecha, el 22 tenemos Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o sea la locura del universo, y el detrás de cámaras también de Doctor Strange, eh, Have You See This Man, también en Star, eh, y Spidey, y Super Superfrande, que eso, que, Spider, Spidey, y sus super amigos, digamos, que a lo mejor es eso, va a llegar a Alemania. El 22 también. Y tenemos Rice que es igual una película. Trevor, eh, B-Season. Bueno, es que esto es en Alemania. <risa> el, el 24 de julio. O sea, esta, esta se supone que esto no tenía que haber salido. este Pero salió en Alemania. Y justamente horas después, con tal de calmar, o tal vez incluso hasta hacer alocarse a la gente, se confirmó que se está trabajando en una nueva serie de Daredevil, la cual aún no tiene fecha de estreno, entonces eh, pues muy atentos, los que ya tengan Disney Plus y los que no, pues vayan a contratarlo, porque está muy bien la programación y ya que estamos con Doctor Strange eh, les debía <ríe> la semana pasada se supone que tenía que eh, hacer una review pero Sucede que pues, se me olvidó el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces uno se aloca por el tiempo, ya saben. Este, Pero aquí está. Permítanme. Un segundito mientras compartan esta, esta transmisión porque andamos bien. <risa> andamos bien, quién sabe cómo. Ok, eh, para empezar, Doctor Strange eh, es una película muy fuera de lo común, Marvel ya nos tenía bastante acostumbrados a su clásica fórmula, en la cual eh, la segunda parte te tenía un villano, había una caída, bajaba la confianza del superhéroe para al final recuperarse y ser otra vez aún más super de lo que era, ¿no? Esta película es completamente diferente, tiene eh, un nuevo tipo de historia de verdad se nota que trabajaron e intentaron cambiarla, salir por completo de su zona de confort, porque más que ser un problema de este más que ser un problema del Doctor Strange de su confianza por así decirlo, es el cierre y digo, no hay spoilers como tal, pero es el cierre de la este por así decirlo de la historia de Wanda, o sea, de la Bruja Escarlata, que no voy a decir más respecto a la historia, lo que sí te puedo decir, los efectos especiales, tal cual ocurre con Spider-Man No Way Home, eh, a ratitos se nota que hay bajones de calidad, eh, esto casi no lo vas a notar, eh, si en realidad nada más vas a verla una sola vez, pero ya si la ves varias veces, como fue el caso de tu servidor, Puede que llegues a notar uno o dos este, efectos, los cuales sí bajan bastante de calidad. Las actuaciones, por su parte, eh, todos lo hacen espectacular, no se siente nadie sobreactuado. Es muy complicado trabajar en realidad con efectos especiales de esta gama sin verse exagerado, sin verse ridículo. Y ellos lo logran. Tal vez el único eh, punto que podría del que podría hablar yo, son las eh, son ciertos efectos prácticos que ocurren al final de la película, pero eh, como tal no falla, de hecho es más de lo que esperas, es una película eh, que literal tiene de todo, tiene terror, tiene comedia, tiene un poco de drama, este tal vez muchos no se emocionen con los cameos porque... Gran parte de los cameos que según esto, según las filtraciones, iban si a salir, pues no salen, pero por otra parte te dan otros cameos que son pues muy impresionantes, son muy fuera de lo común, si sí te emocionas, de hecho es impresionante el futuro, que va a tomar la saga como tal, que va a tomar el pues el universo de Marvel, el multiverso de Marvel, mejor dicho. Porque sí, ya está comprobadísimo. este Tal vez mi única bronca. Es que hay ciertas cosas. Que no. Que siempre ha sido como que. El, el, el pie en el que coge a Sam Raimi. Eh, ciertas acciones. Que están un poquito forzadas. Eh, no voy a decir mucho. Hay una escena. En la cual. este eh, Un grupo de superhéroes. Se enfrenta a Wanda. Digamos que se está enfrentando. A, a dos al principio y en total son cuatro entonces se está enfrentándose a dos y mientras eh, los otros dos literal están parados atrás esperando, entonces pues son pequeños, son pequeños detalles tal vez pequeños eh, pues son pequeños eh, permisos, pequeños permisos que se toma el guión con tal de mantener la narración, ¿no? porque así disfrutas más de todo lo que ocurre se nota mucho eh, la dirección de Sam Raimi, pequeños to toques de terror, eh, pequeños toques de películas ochenteras de terror. Estos detallitos como ese pequeño piano que aparece de vez en cuando, un, un este un golpe a una guitarra. Cosillas que le dan un to un plus, un toque de epicidad que muchas veces las bandas sonoras no tienen. ¿no? Entonces... Eh, Mm, es recomendable Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh, sí, ve a verla. Eh, no esperes. Eh, de eso sí, eh, te voy a reventar un poquito de la burbuja. No esperes eh, todos los cameos o todas las intervenciones que decían. Eh, de una vez te digo, Tom Cruise no aparece aquí. ¿Cómo quieres que Tom Cruise aparezca aquí? Si está grabando, estaba grabando Top Gun, estaba grabando eh, Misión Imposible. ¿En qué momento iba a salir? Entonces. Es lo único que sí si te digo: eh, no esperes muchos personajes. Porque se nota. Se nota cuando eh, se acaba el presupuesto y no puedes traer más personajes. Entonces, es lo único malo de Marvel en ocasiones. Esta nota se me fue. Pero se las tenía que decir. <risas> Cae otra vez el Ruedas Mágicas. Ahí les va. Eh, de acuerdo con la información en redes sociales, un hombre. Se de lo retuvo tras sorprenderle robando. <risa> el sujeto detenido fue. Pero. Ah, perdón, el día de ayer fue detenido. El Ruedas Mágicas. Pero no fue detenido únicamente ahorita. Es la quinta vez que cae el señor. Es la quinta vez que se le detiene robando autopartes. Por lo que atraca en la silla de ruedas. Eh, ya que le falta una extremidad para caminar. En el video se circula, que circula en redes. Eh, se puede ver que el presunto ladrón intentó darse a la fuga. Pero cayó de la silla de ruedas. Y pues no pudo levantarse. Eh, ya que se le ha detenido en otras cuatro ocasiones. Siempre sale eh, de la cárcel por la llamada puerta giratoria. De nuevo el sistema de justicia penal señaló la policía local en un comunicado. Eh, pues no sé qué pienses tú. Tal vez está un poquito curioso, está un poquito eh, fuera de lo común, eh, por una parte estoy casi seguro que hay gente que aplaude las acciones de este señor porque pues por eh, las llamadas adversidades, porque está en silla de ruedas, porque le falta una extremidad, eh, es obvio, pero también no estoy seguro que sea la mejor de las formas la mejor de las maneras, porque trabajo hay, hay, ahora sí que dicen por ahí las noticias, no hay trabajo, créeme que hay un montón de trabajos, eh, lo único que tienes que hacer es, es echarle, ¿no? es, es darle, eh, no sé qué pienses tú, es, esto da un, a deba, un tema a debatir, porque vaya, o sea el señor se mueve para quitar las autopartes, porque de hecho eh, donde se le ve que cayó, porque hay una foto, Literal, es tuvo la calma de desconectar el... O sea, es un espejo retrovisor. No sé si es automático, no sé por qué tiene cables. Pero tuvo la calma de desconectar los cables, los... los si sí, los quitó hasta donde se pudo. Y el espejo está intacto. O se está en una pieza. Y pues fue sorprendido con eso. Y varias autopartes. Entonces, eh, ganas de trabajar, las tiene. Tal vez no sabe cómo hacerlo. Eh, tal vez deberíamos empezar a invertir un poquito más en reinsertar a estas personas. Pero no solo es meterlos, encerrarlos. Y dejar que se revuelquen con gente peor. Sino meterlos, encerrarlos, darles un medio de vida. ¿Sabes qué? Puedes aprender esto. Este, obviamente, pues. Nada, este. Pues que aprenda algún oficio o algo. Ya si vemos que el señor, pues en realidad no quiere seguir, pues. Tal vez ahí sí haya un tema. No sé, no estamos listos de verdad para eh, hablar de qué hacer con gente que en realidad no quiere ser reinsertado socialmente, ¿no? Pero bueno, eh, han pasado. 40 minutos desde que comenzamos, son las 10 con 26 de la noche. Esta hermosísima noche de viernes 20 de mayo del 2022. El termómetro está a 23 grados centígrados. Es una noche nublada pero calurosa. Recuerda que te esperamos aquí en tu casa. Eh, igual si es de día, recuerda que te esperamos en tu casa. Si no toma, no maneje. Si maneje, no toma. Eh, recuerda que puedes escucharnos los, los lunes, eh, Amigos y Parejas, es un podcast de parejas en el cual estamos hablando de cualquier tema, de cualquier situación social, y bueno, los jueves, Proyecto Inframundo, de hecho subimos un nuevo episodio ayer, entonces terminando de aquí, ve a YouTube, los cuentos de Fab y escucha el nuevo episodio de Proyecto Inframundo, que está buenísimo y los viernes, las notas más virales de la semana estos son los podcasts de Fab ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, gracias por tu preferencia y te agradezco sobre todo si te suscribiste a mi canal de YouTube, le diste un empujoncito todavía nos falta pero por algo se empieza, entonces gracias a ti y, a, y te deseo lo mejor, estos fueron los podcasts de Fab y nos escuchamos la próxima semana, gracias gracias